De cerdo que mencionaba hace un momentito, eh, Francis, sino que también los combustibles semanalmente han estado subiendo. Uh -huh. Se extiende a otra semana más el aumento del costo de los combustibles. En esta semana, el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIME informó que la gasolina regular se venderá a 215 pesos y la premium a 228.60 pesos, con un incremento de 1.90 y 2 puntos por galón. Respectivamente, el galón de gasoil regular se venderá a 171.40 y el óptimo a 185.70, aumentando 0.60 y un peso respectivamente. Entre los sectores que se han quejado por el continuo incremento de los carburantes están los choferes del transporte público que alegan que ante la situación generada por el COVID-19 más el alto costo de los combustibles genera que sus ingresos vayan en, en declive. Otros reclaman a Ito Bisonó por la ausencia de resultados en su publicitada fórmula de campaña en la que mostraba una solución al problema de las alzas de precios de los carburantes. Yerian. Miren, me reía este fin de semana viendo la red social de un periodista mm. que, que quería buscar la forma como de, de arreglar la cosa, mm -hmm. diciendo que la gasolina subió, pero que el gas no subió porque el gobierno asumió la carga. Mm. Pero al que tiene dos dedos de frente... Se da cuenta de que al fin y al cabo, si el gobierno asume la carga, ¿de quién es la carga? Del pueblo. Porque dónde tiene el gobierno dinero si no es del doblecito del pueblo? Siempre va a ser lo mismo. La cuestión es que los combustibles han eh, mantenido una, una, una línea ascendente. Y yo recuerdo que cuando el gobierno entró ahora eh, en, el, en agosto, el gas licuado de petróleo, que es el que yo consumo tanto en casa para la cocina, como en mi vehículo, estaba a 110, 111 pesos. Hoy está a 128,10. ¿100? 128,10. Estamos no, hablando... No va a 18 pesos ya subido. Exactamente. En seis meses. Fue pues 18 pesos en seis meses. Entonces, eh, es algo difícil hasta de entender porque Itoviso tu... no, no ha podido aplicar la fórmula. De, de los combustibles y no le ha ido muy bien. De hecho, todos los viernes se, se convierte hito en, en, eh, sí, en un meme, objeto de críticas, objeto de burlas, porque lamentablemente <risa> utilizó una, en una su una campaña que... un discurso eh, no basado en argumentos. Se habla de la ley de hidrocarburos, se habla de que él no tiene la culpa, pero, y atención a, a, al pueblo, el PRM, el partido de gobierno, tiene mayoría absoluta en, la, en ambas cámaras. Es decir, en el Congreso completo, el PRM tiene mayoría absoluta. Es decir, que cualquier tipo de ley que esté afectando al pueblo, ellos tienen la facilidad, así como modificaron la ley para, para colocar a, a Wellington Arnaud en INAPA. En ¿Se acuerdan que modificaron sí. una ley en cuestión de días? ¡Fuqueti! Y le dieron para allá, así mismo. Solamente podían asistir ingenieros. Ingenieros. Pero entonces, ¿qué jugaban? hicieron ellos? Modifique esa ley. ¿Por qué? Porque son mayoría. La modificaron y eso pasó eh, eh, sin pena y sin gloria. Pero así también le hicieron una modificación a la ley 340 cuando le conviene. Por tanto, querer ahora decir, no, la culpa es de los senadores. No, no, no. La culpa es de quienes están gobernando. Igual que la culpa fue de que quienes estaban gobernando anteriormente. Porque si el problema es una ley que está afectando al pueblo dominicano con el alza de los precios de los combustibles, ahora mismo, así como la tuvo el PLD y no lo hizo, mayoría absoluta para eh, a través de una ley, una modificación o, o lo que sea, así mismo el PRM perfectamente con esa mayoría que tiene, puede utilizarlo para modificar la ley de hidrocarburos y beneficiar a la población con un precio más blando, más bajito de los combustibles, porque la verdad que esto se está poniendo color de hormiga. Gracias. Bueno, Francis. Miren, precisamente ya advertía respecto a las alzas y creo que es muy importante que aparte de que el gobierno ha sabido bien aprovechar la, la fortaleza económica que pueda decirse en términos de apalancamiento que es el término que utilizan los los que manejan el tema financiero donde te evalúan en base a tu productividad cuánto peso puedes utilizar o cuántos pesos puedes comprometer en un préstamo nosotros al parecer ya podemos, hemos podido tener unos 9 mil millones de pesos, de, de, de dólares, para contrarrestar pandemia, gasto de deuda, inversiones que se necesitan para dinamizar la economía, cumplimiento de otros compromisos. Y eso me refiero a los seis meses de trabajo del gobierno. Pero si pierde de vista el entusiasmo que está teniendo el comercio en todos los ámbitos, incluyendo los intermediarios, que es una economía importante, que es la economía misma, sin tomar en cuenta que tenemos salarios de un mismo renglón, es decir, salarios estáticos, y que se han comparado con salarios del año 94, no así la capacidad de uso de ese salario. Si tú tienes un salario estático, y la canasta familiar se, se computaba que andaba por los 30 mil pesos con un salario de 15, usted tiene un déficit de 15 mil pesos. Porque también tiene que pensar en combustible, tiene que pensar en transporte, en pago de luz, pago de agua, pago de vaina, de todo. Lo que se hace es un, una especie de subsistencia. Y si el gobierno no pone atención en el control que tiene, por eso existía el control de precios, y la evaluación de los pesos, porque también aquí hay otra. ¿Quién está evaluando en estos momentos el expendio de combustible? Si están las estaciones siendo lo suficientemente serias en darnos un galón por un galón. Mm. Dime tú, amado. Mm. Lo mismo pasa con las estaciones de, de, de gas. Darnos un galón por un galón. Hay muchas así, que sí tienen esos controles, y no está dentro de su haber la de engañar, aparte de los beneficios que le deja el negocio. Pero el gobierno tiene que emplearse y, y procurar poner en marcha el control de precios, y si tiene que buscar el subsidio, como lo ha hecho con los polleros, también con el cerdo, también con los demás, porque ciertamente que debe ir en auxilio de los distintos sectores que por pandemia también están afectados. Hemos hablado de, hasta de la clase liberal, como es el caso de los abogados. No nos están ayudando, pero quizás no sea la prioridad en este momento. La prioridad es que la gente pueda adquirir sus alimentos de forma fácil, no que le cueste tanto, porque hasta la misma cajera, cuando yo fui el, el viernes, que decidir a comprar un, una botella para, para tener agua en mi vehículo. Lamentablemente, la misma cajera dice, pero bueno, ¿y qué es lo que hay aquí? ¿Por qué compramos? ¿Qué un hamper? Un asunto. Pero nada de una compra. Y se elevó a término que yo me sorprendí. Entonces, aquí el gobierno tiene que procurar establecer con claridad un mecanismo de control, porque creo que se están excediendo la industria, que no está recibiendo mayores aumentos, aunque aquí dicen que la que la soya, que el maíz se ha incrementado por allá, pero si hay producción y se está llevando a cabo que nosotros tengamos a un precio, esos países subsidian, tú ves el queso guda, siempre nosotros lo hemos consumido aquí, a prácticamente a la libra, igual que el que se produce aquí, pero eso es por un subsidio que tiene del propio gobierno. ¿Eh? Entonces, son políticas tendentes. ¿A qué? A mejorar el bolsillo, señores. No basta ganar un salario cuando ese salario te lo arrancan en un 2x3 porque no hay un control, porque yo tengo que... El pollo que compraba a, a 47, ahora lo tengo que comprar a 75. ¿No es así que está? Sí. Y ahora el cerdo, que era otra, una de las carnes que, porque también hay que verlo en función de salubridad, entre el cerdo y la carne roja de vaca, es más saludable el cerdo, me dicen. ¿Por qué? Pues yo no lo consumo ninguno. Tengo más de 20 años que no lo consumo. Mi alternativa es la soya y las demás la de legumbres y, y frutos que me da la oye, tierra. Oye, Francis, oye, Francis, que tú eh, vas a identificar esto de una vez. Estamos igualitos como en los años 90. ¿no? Eso Es una, un buen mensaje. Si siguen apretando, <risa> si la, siguen tuerca, apretando la tuerca. Y eso señores, puede, de, eso puede estabil, mira, hay desestabilizar. Que decir, hay que decirle al gobierno: una de las cosas que más problema pudiera significar para un gobierno, sobre todo para un gobierno nuevo, y pasó, recuérdense de Jorge Blanco. Claro. En el 80. Claro, y la poblada del 85. ¿Y la gasolina? Exactamente. Entonces, hay que recordarse de eso, hay que tener mucha cuenta porque hay que controlar definitivamente, no podemos dejar... El Estado no puede estar ausente de ahí. No, no, el Estado no puede, no puede darse el lujo de dejar que las cosas fluyan porque en este país, si lo dejan fluir, todo el mundo va a querer poner los precios que le dé la gana. Mire lo que está diciendo Juan Ubiere con el asunto del corredor de la... De la ¿Quién le dijo casa? a Juan Ubiere que él es dueño del de este territorio? Óigame. Óigame gobierno. Bueno, por eso fue que me Señores, puse nos vemos mañana. la ley 118. ¿no? Eh, Miren, eh, hay una, una fotografía que envía el WhatsApp ahí. Eh, la policía informa que identificó a los presuntos, ¿verdad? Autores de la materiales, muerte. Materiales, Ajá. Del, del, del, del joven. MC Ajá. MC eh, Joel Durán, popularmente conocido como MC Joe, que fue ultimado ayer en la organización castellana, supuestamente eh, por, por una deuda, por un trabajo como de brujería, sí, algo así. Sí. Y los, los identificados son Kelvin Ramón Compresta Veras, alias Berunte, de 39 años de edad, residente eh, aquí en San Francisco. Y una de las mujeres eh, conocida como La Real Musa. Ella se llama Natasha Suriel, alias La Real Musa de 32 años. Oye, bro, y, eh, y supuestamente dice, bro, una de las mujeres que aparece. Eh, de, ahí está. Bueno, También. Los cuatro Kelvin tuvieron Ramón una participación. Comprez, muy activa. Alfredo Clases Flores, de 34 años, residente de Puerto Plata, y Bárbara Reyes Tavera, de 40 años, eh, y una tal ñoña o la ingeniera, fueron eh, identificados por la policía, supuestamente, ¿verdad? Eh, son los autores materiales de esta, este asesinato. del día bueno, de hoy. Bueno, señores, nosotros terminamos por el día de hoy, ya regresaremos mañana, martes. Muchas gracias. Otro programa de mañana. Pasen buen fin, bueno, buen día.